que dice que los perros ven en blanco y negro nadie se lo cuestionó nadie vio el estudio nadie mucho le importó como carajos sabemos yo nunca fui perro y si tuviera que elegir un animal creo que elegiría una Dicen que vende muy lejos y volvemos a lo mismo. Deja de chamullar viendo la cornea de un halcón muerto. Si no fuiste halcón, entonces no sabes.